Diputada carrillo Sí, señor presidente, para una cuestión de privilegio en relación a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, en el día de ayer, habiéndose remitido... ¿Cuánto calcula la fortuna de... 100.000 millones de dólares. Que es contar el 4% de todos los subsidios que se dieron a través de Julio De Vido. ¿Y que esa plata se usa para hacer política? ¿Para plata? comprar voluntades? ¿Qué plata es? Digo, esos 10.000 millones. No, eso es para ellos. No les sirve de nada. Están absolutamente solos. Ni siquiera son una familia. Semejante castigo de Dios, ¿no? Tanto dinero. Ella es incapaz de tener un gesto de ternura con nadie. Y una mujer que no tiene amigas, si lo más lindo, ustedes son aburrísimos los hombres. Las mejores conversaciones del mundo son entre las mujeres. Después tenemos los hombres, pero tenemos que tener marido, todas estas cosas, hijos. Pero una mujer sin amigas no es una mujer, es una mujer sola. le abrito los negocios que hizo con los bonos delincuentes. La Argentina sale con un pacto de, sale con un pacto de decencia donde todos tenemos que ser decentes. Donde la presidenta va casi con desesperación a la dictadura, ¿no? ¿Cómo la dictadura? ¿Cómo? La dictadura? Claro. La verdad es que yo no siento ningún rencor. Reaccionemos los argentinos, se los ruego. Miren sus hijos, miren sus nietos. Yo no sé cómo decido. ¿Qué dice la gente en la calle? La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice los quiero matar. Que salvemos la Argentina de la indecencia. Tenemos una oportunidad. No perdamos tantos años. Es una oportunidad. No perdamos tantos años que generan un clima tan horrible que inoculan odio al conjunto de... Nos hemos convertido en vulgares, en ignorantes. Concha de tu madre! ¡Soy profeta del odio! si se votara así es nula de nulidad absoluta porque se está violando el procedimiento... ...proceso legal adjetivo de la ley... si se votara así es nula de nulidad absoluta porque se está violando el procedimiento... tengo que hablar así al pueblo. Nos hemos convertido en el reír del mundo. ...está en la escuela pública y mis hijos también... Y soy reconocida en todo el mundo, obviamente menos acá. Alguna vez, alguna vez dejen de pensar en. Estamos con Elisa Carrió, el líder de la oposición, y una denuncia, gravísima denuncia que ha hecho en las últimas horas, que el gobierno tiene un plan para meter miedo a la sociedad. El plan del gobierno lo que están pretendiendo hacer es que la capital siga una suerte de emboscada, algo aún más que en paradiso. Y lo va a ir haciendo increyendo, es decir, con permanentes trá... pues, entrada. Yo le quiero pedir algo a los autoconvocados. <risa> ¡Pinchuda! ¡Para! ¡Para! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! salir ¡Pinchuda! ¡No a ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! 54%, ¡Pinchuda! ¡Pinchuda! 54 ¡Y del fraude! Acá Hay inmigrantes con DNI que no son ciudadanos argentinos que han votado. Mirá, se me queda en la marca que el nombre del presidente, lo hacemos, disculpa, no tengo ningún problema. Se quieren jugar al fuego de las urnas y que el pueblo se expresa. No, el pueblo se expresa a la y novia está en con, con el poder económico, la a a pagar impuestos. con todas formas de representación, Con las palabras de expresadas, la que y la duda, En contra no, del no el no Papa decir, repudio. Repudio al señor de al señor de y se votara así es nula de nulidad absoluta porque se está violando el procedimiento de formación y sanción de la ley y el de la y ¿Hay democracia en este país? Impedir que una ley sea ley es votar en contra. Más claro, agua. Más claro, agua. Ahora, si llamar a la vigilia y a la oración, señor presidente, usted que es católico, es ser golpista, están en problemas con el Papa, ustedes. No vengan a la capital porque puede ser en el mundo. Porque pueden estar los tractores en el centro y cerrados por piquetes. Lo que no se puede es mentirlo un pueblo. Decía Brecht que el que sabe y se calla es un criminal. Es como si vos fueras médico de un hospital y vinieran hombres muertos, asesinados, y, y nunca se encuentra el autor. Entonces el médico un día dice, miren, yo no denuncio más. Como veía que la y los pacientes le dicen, la culpa la es suya, porque denuncia. denuncia". Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia en esta ciudad. No sé lo que siento que va a pasar. Ojalá que no pase lo que siento va a lo que siento que un interés público de papel prensa para posteriormente proceder a su intervención y de esa manera aprestar a los doble terminación que es una de las formas de dominar la industria de la vida el monopolio total por parte de los medios oficiales para quedarnos en libertad ¿Eh? de expresión. Ejemplo. Así. <risas> Disculpa, Cintia ¿Me pasarías tu dirección? Es solo para ir a llenarte de balas. Twitter de Cintia García, contestando a Pablo Chinaski arroba Pablo RRR. Pablo, pasame vos la tuya, así la aporto a la Fiscalía. El grado de locura que puede derivar una movilización que... Impedir que una ley se ley y votar en contra. Más claro, agua. Más claro, agua. Ahora, si llamar a la vigilia y a la oración, señor Presidente, usted que es católico... Es ser golpista, están en problema con el Papa, ustedes. Diputado, por favor. Señor Presidente. Yo lamento mucho, yo no quiero hablar más, la verdad que ustedes me invitaron a, a participar en el último de candidaturas presidenciales y yo les agradecí, les dije, no voy a venir porque no lo merezco. Hombres muertos, asesinados, y, y nunca se encuentra el autor. Entonces el médico un día dice, miren, yo no denuncio más. Y los pacientes me dicen, la culpa es suya, porque denuncia. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia de Ojalá que no pase lo que siento que va a pasar. Bueno, ahora, ¿Qué va a pasar? todos los ojalá personajes, que no... todos los semitirán, personajes menores, autoritarios, al final, cuando se ven sin respaldo de la sociedad, hacen lo mismo. ¿eh? Generan miedo, <tose> generan violencia, <tose> Kirchner que es el que manda. Cuando ustedes vean que él tenga un discurso misericordioso, ¿vieron? Mm. Es porque está mandando a aniquilar. Es? Esta es una técnica estalinista. La, la declaración de interés público de papel prensa, para posteriormente proceder a su intervención, y de esa manera aplastar a los diarios Clarín y Nación, que es una de las formas de terminar de hacer el monopolio total por parte de los medios oficiales para... Quedarnos sin libertad. Para mí es una idea delirante, que yo la estoy siguiendo, que es armar una especie de revolución delirante. Entre ricos y pobres, etá, Entre izquierda y oligarquía. Y el delirio de Chauchesco y de muchos otros. Y de la venganza. En la película La Caída, el que fue uno de sus ministros, Goebbels, dice, la culpa es del pueblo que nos votó. Lo que más tristeza me genera es que genera la disciplina Le pido a los señores diputados que se ubiquen en sus bancas y que se identifiquen. Le pido a los señores legisladores que se identifiquen en sus bancas. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de asuntos con la ley.